Hola y bienvenidos a mi canal Soy Arbe Y hoy os traigo esta velita que me han pedido Especialmente que hiciera Es una vela ecológica Para relajación de los animales De los gatos y los perros en este caso Vamos empezando Por echar cera de soja A calentar Esta va a ser una vela Eco-friendly vegana y no tóxica, a la que le añadiremos una esencia, un aceite esencial, que la va a hacer eh, relajante para los animales, por su olor, en este caso, gatos y perros. Ya veis, estoy echando bastante cantidad de, de cera de soja. Eh, bueno, es para rellenar el, la latita que tenemos, eh, estamos reciclando una lata de conservas Así, más o menos de cera ¿Se que añadirle más? Pues añade más después, no pasa nada Dejamos nuestra cera y nuestras cucharas medidoras Y bueno, os presento aquí una lata que he pintado de, de blanco Nada, le he dado muy poquitas capas de blanco Color, tita. Eh, esto es mecha, mecha eh, Q3 que vamos a emplear, es 100% algodón, esencia, esta vez de lavanda, porque es el aroma que nos va bien para los dos animales, tanto gatos y perros. Tenemos también una anilina líquida para darle un poquito de color. Eh, nuestro molde de, de huella animal, y bueno, ya tenemos la cera. Hundida, la retiramos del fuego Y le vamos a añadir Lavanda Pero os dejo aquí los aromas relajantes Tanto para gatos como para perros Ya veis para gatos madre selva Lavanda tomillo y para perros jengibre Coco vainilla Lavanda naranja y camomila Bien, removemos bien Le hemos echado un chorrito De lavanda Ya cuando hemos retirado la cera del fuego el fuego, bueno, la, la cera se calienta al baño maría Fuego mínimo Ahora cogemos la mechita, cogemos más o menos la medida de la lata Un poquito más alta, eh Y la vamos a introducir en la cera Cera de soja, repito También podemos utilizar eh, cera de coco O alguna otra cera vegetal que pueda haber por ahí por el mercado la cera de abeja no la recomiendo en este caso. Porque ya mezclaríamos el olor de la miel. Dejamos estirada la mechita para que se vaya enfriando. decir, esta cera tarda mucho más en enfriar que, que las otras. Vamos a verterlo en nuestro recipiente. La, la cera de soja. Bien, nos va a hacer falta calentar un poquito más de cera. No nos ha llegado Pues nada, calentamos Y como os había dicho Esta cera tarda muchísimo en enfriar en, en solidificar Con lo que no hay problema en, en que ahora tengamos que calentar más Porque se va a unir bien Así más o menos, un poquito más Por si acaso Y, y a ver si nos sobra para hacer la huella Sí, yo creo que nos va a sobrar para la huella Esperemos un poquito más Engañé bastante estas escamitas de, de cera de soja Aunque no parezca Aprovechamos los restitos Bien, ya tenemos fundida Vamos a terminar de rellenar nuestra lata Ya veis que está totalmente líquida La cera que vertimos antes Le volvemos a añadir más... Aceite esencial de lavanda Estos aceites esenciales tienen que ser especiales para velas ¿eh? Os lo repito ah, Tienen que ser especiales ya, Removemos Aunque eh, no hace falta remover tanto con esta esencia es una, Son unas esencias que se integran muy bien en la, en la cera Rellenamos eh, no hasta arriba del todo, eh. dejamos como algo más de un centímetro de espacio Ahora, con este cacito pequeño, ¿qué voy a hacer? Pues voy a, a teñir un poquito, muy poquito, muy poquita cera de soja ¿Por qué? Porque voy a hacer las marquitas que tiene la huella Cogemos la anilina líquida, también podría ser anilina en polvo y con muy poquita cantidad, simplemente manchando la puntita del, de la varilla, ya veis que nos coge color. Tenemos que insistir un poquito porque hay muy poquita cantidad de cera. Así, vamos a mezclarlo bien. Ya veis que con poquita cantidad se logra un, se logra un gran resultado, ¿eh? Y ahora sí, con mucho cuidado, si tenéis buen pulso, dejar solo sobre los huequitos el color. Así. Bueno, eh, si se os escapa un poquito, una vez frío, podéis retirarla. Antes de echar la, la otra cera Dejáis que esta cera de soja coloreada se enfríe Y con un cuchillito o más o menos Un cuchillito o algo que podáis rascar Le quitáis el, la cera de color Ya está nuestra cera Vamos a apagar bien el hornillo Y ahora que hemos dejado que se enfriara un poquito No está fría del todo Le vamos a verter la cera sin colorear encima de esta, en la huella dentro eh, encima de la coloreada, para que se nos una. Bien, ha sobrado nada, muy poquito, muy poquita cera. Bien, una vez frío ya veis que se ha enfriado, ha pasado eh, pues como dos horas, eh. Hemos dejado de enfriar la lata. Introducimos la mecha porque aún está blandita, esta cera no está fría del todo Y cogemos nuestra huella Esta sí la hemos dejado enfriar más tiempo Ya veis Y ahora situamos bien para colocarlas Con una varilla le hacemos un agujerito a, a la huella para pasar la mecha en esta parafina se, se hacen muy bien los, los agujerillos, ¿eh? No es como parafina... Otras parafinas. Ahora sí. Dejamos a un ladito. Cogemos la pistola de calor. Como hemos hecho otras veces en las velas de, de soja. Y la aplicamos. Calentamos bien una primera capa, que se vuelva líquida Ya os digo que esto lo he enseñado en otros tutoriales eh, que se quede la mecha, no pasa nada Aún tenemos que ponerle la huella y ya se sujetará bien Así bien Por toda la superficie Para que nos quede bien igualadita Y se una bien la huella Bien, pasamos la, la huella, por la, la mecha por la huella, perdón. A ver, ahí. Y ahora, ahora la pasamos. La pasamos sobre la vela. Y listo. Ahora hay que dejar de enfriar esta primera capita que hemos calentado con la pistola de calor. Vamos a, corta, a cortar primero un poco la mecha Y le vamos a hacer un tirabuzón Aunque bueno, eh, es más difícil en estas mechas que llevan cera de soja, eh Hay que insistir un poquitillo Sí. Y ahora, pues bueno, simplemente la voy a adornar con un poquito de rafia. Y tenemos aquí nuestra velita eco vegana, no tóxica, para la relajación de nuestros perros, perros y gatos de compañía. lazada bueno eh, muchísimas gracias por, seguir, por llegar a este punto del tutorial eh, me gustaría que si aún no os habéis suscrito pues os, os suscribierais eh, que le dierais un like al tutorial para los algoritmos y, y de verdad espero que os haya gustado este tutorial sencillito ecológico y también muy resultón. Y ya veis este resultado visual que nos da la velita. Ideal para regalar. Muchis muchísimas gracias por verme y chao.